Si podemos. Tenemos que ganar con el puto unicornio de la muerte O sea, este traje tiene que ser clave Ya de Costa Rica, de Costa Rica, flipa Ya ves, o sea, siempre tenemos vínculos aquí en Twitch bastante grandes, ¿eh? En cuanto a distancia, sí, muy eh. muy grande Lo que tarda más de la cuenta, también es decirlo, tarda como más de la cuenta A motos que están perfectas que es un unicornio <risa> En la caña En la caña los eucoloquios Y es eso Los unicornios son geniales La verdad Hostia Es aquí en este mapa A ver si nos sale bien El martillazo ese de Thor eh, Y nos puede llegar a, a meter en la línea de meta Increíble Básicamente Vale Vamos de los primeros Mentalización O sea Mentalidad máxima Hardcore ¿eh? Hardcore mode Me la apunto Y yo Dios Diablo Me encanta <risa> Es en la caña el unicornio, o sea, es la cañísima A ver si aquí ningún tonto se... Ahí va a ser pachurra, o sea, sería genial Me hace así, porque hay muchos tontos ahí Hacemos así y ya está, vamos a intentar Y yo, loco, me has entorpecido ¡Gilipollas! Me cago en la puta O sea, ¿qué forma de entorpecerlo? ¡Loco! Y yo, y yo, y yo, no. ¿Eh? ¿Hola? ¿Y ¿Esta parte del mapa? Esto no estaba antes, ¿sabes? LOL, LOL What? ¿Esta parte del mapa? Mira mi foto y dime cuánto me he hecho. <ríe> Exagerado, está como tan alterado, eh, estas esta misiones. ¿eh? Del tiri. Del tiri, crack. Del tiri. ¡Wow! ¡Sí, sí! Pues oh, yo nunca me había caído entonces, Nigol, fíjate tú. <risa> Yo nunca me había caído entonces O sea, GG por mí Porque nunca había puto caído, sinceramente Me cago en mi vida Vamos a ver Es que la misión esa medieval ha sido como brutal Si sí se puede We can do it, eh We can do it Esta es la misma, ¿no? O sea, sí, la pirindola Pero tengo voz de 16 <risa> Yo tengo 12 También, venga Sí, lo sé, campeón y Bonsai no tiene 12 <risa> Ni Nicole 18 El Papa Bonsai ¿Será Bonsai? Qué Bonsai es, tío Qué Bonsai, tío Vamos a ver si nos sale el Impact trueno aquí eh. oh, No no nos ha salido, pero bueno oh, oh, Sí, sí, sí, sí, nos ha salido nos ha salido, nadie. Menos mal, a ver Un saltito oh. Y yo, qué malo soy aquí, tío Y yo, exagerado, loco Y yo, exagerado que el muñeco no se agarra O sea, no se agarra porque es retar. Aún o sea, a necesita ayuda, qué cabrón Aún soy menor de la co No le he eches cuenta a Cristina, es totalmente Un mamón que, que trolea que es Bonsai? Bonsai trolea Me trolea siempre Qué cabrón ¿Pero qué Bonsai? Dios, y yo, y yo toñazo, loco Toñazo, pero nice Y si no les hagas caso a Cristina Está eh, bromeando Hostia, hostia tú. Hostia tú. Vale. No llegaré yo. Lo sabía que no iba a llegar, tío. Sabía que no iba a llegar, mano Sabía que no llegaba por, por, por los tontos estos. Y yo, y yo, y yo. Buah, quedan 32. Me encanta encantaste ganar. La definición de que soy unos cabrones. <ríe> ¿Qué cabrón? Ahora en su cuarto se estará partiendo la polla es sub, lol, vaya tela con mi dobi <ríe> Carrilando con el support No hombre Dios mío, pero ¿hasta dónde ha llegado? Digo ¿Pero qué? Por favor, que hay pequeño en bonsai Qué cabrón, tío What? Vaya combo, vaya combo, what? Y yo, el loco, pero déjenme, déjenme, tío, pendejo, pinches pendejo. Y yo, hermano, exagerado para subir, ¿eh? Diez minutos. Bonsai, sabes pasar el disco, cabrón? Pero qué bonsai, pero qué bonsai, what? Y yo, y yo, hasta mira, vaya, vale, me ha pegado una, una puta fresa y esa, wow. ¿Qué bonsai Pero qué bonsai, tío O sea, ¿soy el último? GG uh. Y un tronco me acaba de pasar por, el, por la fucking head O sea ¿Qué? Coño Más suerte que esto, yo creo que vamos a ganar Creo que podemos ganar, eh Son unos mamones Pero que, tío Madre mía, no, no escandalice más a los niños, bonsai, por favor. <ríe> Dios mío, pobre Cristina, que, o sea, qué fucking impresión está obteniendo. Yo siempre lo digo, en plan, no sé, super cringe. Eh, Salta a través de los aros. Oh. Vale, me la habéis quitado, gracias, gilipollas. Puto bonsai tío. Y yo, como llegas ahí, churras, no me clasifico ni, ni, ni con Heart of whiskey, ¿eh? Yo ese es mío, hermano. Esto es súper raro, ¿eh? Esto es muy, muy creep. Qué guapo. Ah, qué cabrón este González, tío. Bonsai. No me jodas, tío, que ha llegado, churra Y yo, guau, wow, yo tengo dos, loco ¿Lol? Concentración en esta, esto muy complicado, loco Muy, muy complicado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Nada, Ese no lo quita ¡Wow! Mira, nice esto está cómplique, ¿eh? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh, nos falta uno! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, aquí somos unos pros ¿eh? Ese a lo mejor ni lo consigue, hijo puta La ha conseguido, tío A ver si esta se pone para allá Vale, nos quedan muchos por clasificar todavía A ver si puedo Uf, Ese va a estar cómplique, ¿eh? ¡Vamos! Nice. <risa> lo que me dice el cabrón. No es eso, pero puede llegar a malinterpretar ellos. Eh. <risa> no es para que dejes de hablar, cabrón. <risa> no me jodas, ellos, eh, pero. Madre mía. No es eso. Sino que puedes hablar de otras cosas, ¿sabes? No de cosas tan ridículas. Que no lo había decidido, obviamente, porque pueden salir clipazos de aquí. Básicamente, pero y yo. Y yo, me cago en la puta, quitarse de aquí, loco No, yo, pero es raro, ¿sabes? Vale, de loco O sea, de loco Creo que esta es la última parte, ¿eh? ¡Wow! ¡Pan, pan! ¡Hostia, la cagué, tío! ¡Wow! What? What the fuck ¿Qué potra ha tenido, loco? Va, va, va, timing, timing, timing Vamos a ver, vamos a ver. Esta parece la plataforma de la victoria, ¿eh? Cuidado. Vamos a ver aquí. Una, dos, tres. Aquí Vale, nice. A ver cuál se cae, loco. Vale. Uh, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Madre mía, chavales, chavales. Creo que llegamos a la ronda de la muerte ya, ¿eh? Upa. ¡Uh! Se ha caído nuestro amigo, tío Putada, hermano Tenemos que hacerlo perfecto, ¿eh? Porque allí quizás ahora se caiga Y apaga con perfecto que estamos solos, ¿sabes? Podemos hacerlo nice A ver, una, dos, tres, nice Estamos el último, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado El puto último, a ver si le, le pega y él no puede hacerlo Guau, wow, va súper rápido, loco Oh, está dribleando, eh. el otro está dribleando. Oh, oh. ¿Qué? hemos ganado, hemos ganado o esa la partida, GG oh, oh, gracias por confiar en mí, bonsai. Nice, hoy os lo dije. <risa> Qué malo soy, Dios mío. <risa> ya lo sé, bonsai. Ya lo sé, cabrón, pero <risa> a mí es que ese tipo de cosas me... Me, me, me me insulta. Yo soy muy pulcro en ese aspecto. Puede bromear de lo que sea, cabrón, pero me siento como guau. Wow. GG Papa, menos más. <risa> ¡Guapísimo! ¡Qué guapo! O sea, qué guay. Que ya lo sé, ya lo sé. Y por eso yo ahora, yo ahora me, me, me voy a poner eh, pues. <ríe> Muchísimas gracias a Hugo Vical por ese mega follow crack. Espero que disfrutes del directo y por supuesto de las personas que forman parte de esta gran comunidad de como en Twitch. El streamo de forma profesional y competitiva, Fortnite, pero también jugamos a muchísimos otros juegos. Ahora jugaré un poco al Genshin, ¿vale? Un En honor a, a ti y a, y a Nicole, que sois unos picados. No me querás nada. <risa> <risa>